Esta canción nativa... Hace alusión a la existencia de un monstruo lacustre, al cual los nativos le llamaban Enhakti, que significa demonio del lago. La leyenda cuenta que un nativo americano asesinó a un anciano que solía ser muy respetado entre los suyos. Entonces el dios creador le infundió a manera de castigo una forma inmortal de serpiente de mar, pero sin perder la conciencia humana, para que tuviera que vivir el resto de la eternidad en estado de reflexión y profundo arrepentimiento por su grave crimen por lo que fue confinado al lago Okanagan en Canadá. Por eso los antiguos nativos americanos debían de darle una ofrenda o un sacrificio para que este monstruo les permitiera el paso por su lago. Pero nadie hubiera imaginado que el nombre con el que se haría famoso vendría de una cantaleta inglesa de los años 20, que por una razón desconocida, la canción cruzó el océano para terminar en un club militar del pueblo de Kelowna, a orillas del lago Okanagan que en su afán de burlarse de la leyenda india, modificaron la letra pero conservaron el nombre del personaje de la canción inglesa.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 Pogo Pogo es descrito como un animal con el cuerpo sumamente alargado de entre 9 y 20 metros. Al menos una joroba, color grisáceo y cabeza con rasgos similares a los de una vaca, un caballo o una oveja. Los relatos modernos sobre sus avistamientos se cuentan por cientos, arrancando desde 1850 de los cuales se han obtenido fotografías y filmaciones. Pero se volvió mucho más conocido desde 1926, ya que en aquel año se dispararon los avistamientos de la criatura, llamando la atención de propios y extraños. El 9 de julio de 1926, John L. Luggy, su esposa y sus dos nietos, iban manejando por la orilla occidental del lago. Eran aproximadamente las 7 de la mañana, cuando la familia observó grandes olas en el lago y tras ella una criatura de aproximadamente 6 metros, y al seguir por la orilla notaron que esta era muy similar a las descripciones que hacían sobre la leyenda de la serpiente gigante, con una cabeza similar a la de una oveja pero sin orejas y un hocico puntiagudo. En noviembre de 1926, alrededor de 50 personas que asistían a un bautizo a las orillas del lago tuvieron la oportunidad de ver al monstruo retosar en el agua. Al parecer cada vez se hacían más comunes los avistamientos de la criatura hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y entonces los avistamientos pararon. En 1968, un hombre llamado Art Folden firmó lo que parecía ser el movimiento de una criatura de gran tamaño que se asomaba y movía en el agua. Algunos dijeron que esta afirmación era una mala interpretación de algo conocido, pero después de muchos debates, estudios y análisis de la evidencia, se concluyó que en realidad sí se trataba de un ser vivo aunque mucho más pequeño de lo que el video de muy baja calidad pudo dejar ver. También se dio parte del descubrimiento de diversas huellas extrañas, pero aunque parecieran una evidencia importante, la verdad es que cualquiera pudo haberlas falsificado, apuntó el Dr. Roy McCall. Alrededor del año 2011, se pudo filmar con un celular un par de sombras con forma lineal en las aguas del lago Okanaga. Para muchos, era una nueva posibilidad de la existencia del monstruo, sin embargo, para los escépticos del tema, les parecía que no era una evidencia tan contundente. El monstruo ha llamado tanto la atención que ha pasado a ser parte de la cultura popular de la región, Ya ha hecho apariciones en diversos programas de televisión, libros e incluso videojuegos. Un ejemplo de la popularidad de Ogopogo es Arlen Gold, quien ha escrito tres libros acerca de la leyenda y los avistamientos de este curioso ser. En el año 2005 se emitió una película basada en este monstruo, filmada en Nueva Zelanda, Mi Shi, el gigante acuático. Este filme generó controversia debido a que renombraron a Logopogo con el nombre de Mishi. Ese mismo año, National Geographic hizo un documental hablando de monstruos de las profundidades y reservó un segmento de dicho documental para hablar de Logopogo. Incluso en el Valle Okanagan, en la ciudad de Kelowna, y en las cercanías de otro lago del mismo estado de Colombia Británica, existe una estatua de este fiero criptido. Con el tiempo, las características del logopogo fueron aumentando según sus avistamientos. Ahora se dice que tiene una serie de jorobas que desplazan el agua al avanzar y en la cabeza cuenta con cuernos u orejas que sobresalen del agua. Estas descripciones nos hacen recordar aquellos antiguos bocetos de las serpientes de mar que pudieron observar los primeros navegantes por lo que quizá estemos ante un escurridizo animal que se oculta en la obscuridad de las profundidades. En los boletines presentados dentro de la revista de la Sociedad Internacional de Criptozoología de 1987, se dio a conocer un caso que resultaría muy importante para la identificación de la bestia. Ocurrió en 1974, cuando la señora B. Clark tuvo contacto físico con el animal mientras nadaba. Ella explicó su encuentro con algunos dibujos que apoyarían su historia, en la cual narra que mientras se encontraba en el agua, sintió un fuerte golpe en sus piernas, y al voltear a ver con qué se había topado, pudo ver al animal que ondulaba una de sus jorobas y finalmente su cola quedó expuesta, reconociéndola como propia de un cetáceo. Por lo que el Dr. Roy McCall señaló que muy posiblemente se trataría de una criatura como el basilosaurio una especie de ballena prehistórica que posiblemente aún pueda existir en el lago Okanagan. El logopogo es sin lugar a dudas una criatura que causa fascinación en los canadienses y en todos aquellos que tenemos curiosidad acerca de su existencia. No sabemos si aquella criatura en realidad existió, y si fue así, no sabemos si aún sigue con vida. Pero lo cierto es que la leyenda desde los nativos hasta la actualidad sigue viva. Y aquella región de Canadá, ahora y para siempre, será conocida por su monstruo lacustre. Si te gusta la criptozoología, suscríbete a este canal, comparte los videos, dale like y recomiéndame porque todas las semanas subo nuevos videos sobre este apasionante tema de los animales ocultos y también te recomiendo mi segundo canal que es sobre exploraciones en busca precisamente de criaturas extrañas de extraterrestres de fantasmas sé que les va a gustar mucho así que en la descripción de este video les dejo el link para que vayan y se suscriban a mi otro canal mi nombre es Castro nos vemos en el siguiente video de criptozoología